Bueno, este es un juego el cual representa la procuración y el trasplante de órganos y tejidos. Está representado por cuatro grupos, los cuales también se necesita de jueces que van a dar eh, la verificación de la respuesta de cada grupo. Este voluntariado surge a partir de las convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación ciencia y tecnología y bueno desde el 2006 se vienen presentando distintos tipos de proyectos eh, que tienen que ver con eh, cuestiones eh, sociales en donde los estudiantes universitarios, tanto de las carreras de nutrición como de bromatología, eh, aportan, digamos, sus conocimientos que reciben acá en la facultad hacia algún bien común y que los estudiantes, digamos, eh, eh, se, se metan, digamos, en las necesidades de, de la sociedad y vean que no solamente a la facultad se viene a aprender eh, conocimientos de información y de instrucción, sino que tenemos que como completar esa educación desde los valores y los principios. proyecto eh, lo que hace es concientizar sobre la necesidad de donación de órganos y tejidos para trasplante, eh, contar lo que es realmente el proceso de procuración de un órgano hasta que se trasplantan los órganos, porque bueno, la sociedad y muchos mitos y muchos miedos que nada más que se fundan en la desinformación. pensamos que un, un método digamos, de aprendizaje eh, más efectivo podía ser el, el juego, entonces eh, se diseñó desde nuestro mismo proyecto de voluntariado un, un juego didáctico, solidario, original, en el que se trata todo el tema de la procuración de órganos, toda la cadena de, de distintos sucesos que se van dando hasta que se puede trasplantar un órgano, y de esa forma los chicos son evaluados, y, son, eh, digamos, y, y pueden ir aprendiendo mientras juegan, además, ¿no? Para empezar se tira el dado, el que caiga el mayor va a empezar a jugar. Eh, también se necesita de los objetivos, que los sacás del, del mazo. Eh, tenés que leerlo que te va a decir, eh, por ejemplo, acá es Milton, que tiene 10 años, su característica, qué le ocurrió y qué necesita para que lo sea trasplantado. Bueno, como para empezar el juego, bueno, se tira el dado, depende de lo que caiga, por ejemplo, cae en el 1 tenemos el donante. Una vez que cae el donante tenés que responder, te hace una pregunta, depende si la contestas bien o mal, eh, la ganas o la perdés y pasa de otro turno. Después sigue eh, por ejemplo la entrevista familiar tenés que sacar, eh, no tiene nada sino que tenés que volver a tirar el dado, si es mayor a tres te la ganás y así tenés que ir acumulando los distintas eh, objetivos para que llegar al del de tu objetivo que es el niño que te toque. Bueno tenés un tiempo para contestar que el reloj de arena va guiando, también tenés actividades cuáles tenés que por ejemplo mencionar dos características que tiene que tener el donante o para ser donante de sangre puedes dibujar también órganos eh, con distintas características y también está el reglamento donde te va especificando cada una vez que das toda la vuelta eh, puedes ir sumando eligiendo la carta que te va faltando una vez que recolectas todas las cartas que te pide el objetivo quiere decir que él puede ser trasplantado y ganas el juego yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Bueno, los docentes con las escuelas que hemos trabajado, que son estatales y, y privadas, eh, han estado muy, han recepcionado muy bien, digamos, este, esta estrategia de, de enseñanza y aprendizaje y, y lo venimos haciendo con algunas, es decir, cada vez vamos a ir trabajando con distintos niveles. Dar. Este, como que gracias a la información y a seguir tratando y tratando el tema este, Todo el tema de la ciencia transplantológica en nuestra provincia ha avanzado muchísimo Estamos primero en Argentina en, en, en, en el índice de donación de órganos Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontras.